Dame agua o mátame, no deja de pedir agua, pinche maricón. No estás muy chavo para morir. ¿Dónde está el cargamento, Víctor? ¿Dónde está Gonzo? Él es un soplón y si no lo encontramos tendrá que despedirse. No lo sé, no lo veo de que, de que sus papás se divorciaron. Tengo entendido que sus jefes se divorciaron hace, no sé, seis meses. No sé nada del cargamento. ¿No sabes nada? Entonces ¿por qué proteges a Gonzo? Basta, basta, no sé nada, se los juro Creo que tienes algo por qué disculparte, ahora suéltalo No sé nada, no sé nada, padre, solo quiero ir a mi casa Hablarás Hablarás